Muy buenas noches amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Bienvenidas y bienvenidos a todos cuando son las 23 y 43 de la noche. Y ayer nos quedamos a medias. Mucho me habéis dicho, lo cerraste el directo. No, no lo cerré. Es que había tormenta y se fue todo. ¿Eh? Hoy ya no hay tormenta, así que bueno, vamos a seguir con este tema de el Yeti, el Himalaya. Yeti, casos extraños, segunda parte. Siento mucho que ayer se cortara, pero bueno, ya sabéis, genera otro directo y todo esto pues ya era un poquito más complicado. Y bueno, vamos a continuar. Quiero hablaros de eh, esta imagen que tenemos aquí y veis, porque aquí esto es algo extraño, esto es una recreación, esto eh, es una recreación y veréis de dónde viene todas estas recreaciones y de dónde viene la leyenda de que el Yeti puede ser falso. Pues bueno, esto que veis aquí, en esta fotografía, es el Yeti que fueron a buscar los nazis. Es decir, eran tres osos y un perro, lo que está compuesto, es decir, esto es una, es una mezcla de, de animales, vale hicieron ahí pues, lo que veis, salió eso. Se ve muy artificial, evidentemente, pero claro, esto en los años 30, pues bueno, dio su impacto y bueno, esto eh, no es ni, mal, ni más ni menos que la mezcla de tres animales. Bueno, eh, para Pablo Científico, al mito del hombre de las nieves, un estudio genético realizado sobre los restos y muestras de yetis, en manos de museos y coleccionistas los vincula con los osos asiáticos. Esto ya lo estuvimos hablando ayer. Bueno, eh, otro de los especímenes que existen eh, en los museos está en Europa, en el Museo de Montaña Reinhold Messner de Bolzano, Italia. El alpinista italiano lo añadió a la colección al provenir presuntamente de la expedición al Himalaya organizada por Heinrich Himmler en el año 1930. Sí, Heinrich Himmler, para buscar pistas sobre el mítico origen indoeuropeo de la raza aria. Esta historia ya la conocemos. Bueno, el propio... ...que le bufó, sí, le bufó, pero tras investigar el encuentro concluyó que en realidad había visto un oso tibetano. Ursus tibetanus, un oso negro asiático. Bueno, pues, ¿de dónde, dónde estriba, dónde acaba todo esto? Pues bueno, ahora, el estudio genético da la razón a la observación de Messner. De las muestras analizadas, una resultó ser un colmillo de perro, pero las otras ocho procedían de osos negros asiáticos, osos pardos del Himalaya y de osos pardos asiáticos. Tibetanos. Bueno, y dice lo siguiente, dice, nuestros hallazgos sugieren de manera sólida como los apuntalamientos biológicos de la leyenda del Yeti. Se pueden encontrar en los osos de la zona y nuestros estudios demuestran que la genética debería poder desentrañar otros misterios similares. Señaló Charlotte Linskip, líder de este estudio. Bueno, eh, podemos continuar con todo este tema tema de la falsificación del Yeti por parte de la Alemania nazi pero es muy curioso porque esto se llevó eh, se llevó a Alemania Uy, voy a quitar esto de aquí, así, ah, siempre sale mi peque, siempre sale el peque por ahí ¿eh? Rafa Junior bueno, este, este Yeti que habéis visto es una recreación nazi tal tal tal Heim, Heinrich Himmler pues fue el que eh, pues dijo mira vais a poner aquí un oso de allá un, un un perro tal y cual. Y esto fue lo que hicieron. Esto ha hecho mucho daño. Y, de, y además hizo mucho daño. ¿Por qué? Porque ya se sabía por las altas esferas científicas que esto era falso. Pero claro, eh, al cabo de los años se tuvo que demostrar o se ha tenido que demostrar que esto es falso. Porque esto no tiene ningún fundamento. Además es un oso muy feo lo que han hecho aquí. Es una cosa que lo que intentaban los nazis era buscar, buscar un poco ese animal feo, tosco, salvaje, diabólico, eh, es lo que intentaban buscar los nazis. Esto es algo anecdótico y que se va a quedar aquí. ¿Se va a quedar aquí por qué? Porque realmente, esto sí que es cierto, los nazis cuando van al Himalaya sí se topan con un yeti. Y como no lo pueden cazar porque el yeti es mucho más hábil que ellos, lo que hacen es una recreación de lo que han visto. Y eh, esto es un poco de, bueno, hemos matado al yeti, nos lo llevamos a Alemania. Y se llevaron esta cosa, que es muy fea, la vamos a poner otra vez, porque además el pobrecillo parece que tiene cara de, de bueno, de estar estreñido un poquito el animal, ¿no? Está un poco, pues la verdad, <coughs> muy hecho polvo, ¿no? Parece que estaba pues, ahí como con dolor de muelas, ¿no? Este animal eh, parece que le han hecho una endodoncia al pobrecito. Pero lo cierto es que sí se encuentran en Yeti, porque no solo se encuentran en Yeti, que no, no, no, no, no, no. Se encuentran a un Yeti y más tarde se encuentran a otro Yeti diferente. El problema es que ellos lo quieren capturar vivo, al primero. Al segundo le disparan, pero no le dan. Le disparan, sí, los, los, los nazis, los alemanes, portaban armas, portaban armas en aquella época. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que no consiguen cazarlo y esta es la recreación que aportan. Un poco victoriosos, pero la verdad es que, bueno, esto no se lo cree ni el tato, esto es algo falso. Y si lo ampliamos un poquito más, eh, fijaos eh, la mirada que tiene este pobre... No sé, una cosa rara. Bueno, dicho esto, queridos amigos, ahora viene cuando mmm, hay una serie. Esto es algo, algo complejo, es algo complejo, pero estamos esperando que en este año 2018 han encontrado, es decir, en el Himalaya, eh, encontraron unas pisadas en el 2015. En el año 2015, o sea, hace poco. Muy poquito. Y fijaos que ayer, en el vídeo anterior, os estuve hablando de los análisis de los restos de esos pelitos que encontraron y que pudieron analizar. Y que al parecer, pues bueno, era proveniente de un oso y que además, fijaos una cosa, aquí hay un fallo. Os he hablado de un oso, un oso del Himalaya. Pero, si os acordáis, ayer yo no os hablé de un oso del Himalaya, hablé de que hay una hibridación de una serie de osos y que ese es el Yeti. Es decir, hay tres análisis oficiales y entre sí no se ponen de acuerdo. Bueno, aquí podemos entrar un poco en la frivolidad o en la especulación. Puede ser, puede ser, pues que hayan cogido pues, un puñado de pelos de un oso y hayan dicho, pues toma. Pero lo curioso es que ese puñado de pelos de esos osos híbridos, ¿de dónde salen? Porque es que, lo más curioso, no se han encontrado esos híbridos. Esos osos híbridos no se han encontrado. Todavía los están buscando. Esto tiene que ser como la tapa de los yogures. Sigue buscando. Exactamente igual. Bueno, dicho esto, que hay una serie de contradicciones. Tenemos el oso este, el oso peposo, porque en realidad... Esto es una mezcla de oso, perro y vete tú a saber. Pero si volvemos al principio, quiero que recordéis lo que os estuve comentando ayer al principio. Os voy a refrescar un poquito la memoria porque quiero que veáis que este señor, que tenemos ahora mismo, voy a poner la foto, eh, a ver si esto me deja, mm, compartir pantalla, este señor estuvo a escasos metros del Yeti. Eso fue lo que vio. Pero fijaos una cosa. Si veis en esta fotografía, yo no soy un analista eh, de retratos robots, ni se hace retratos robots, pero si te fijas, esto es un homínido. Y además, un homínido muy parecido pues, a un tipo de simio, a un tipo de. Puede ser un simio evolucionado, un gorila, un chimpancé evolucionado, yo qué sé, digo gorila, chimpancé, porque no tengo ni la más remota idea. ¿vale? Yo de, este, de estos temas no sé. Lo reconozco. Pero. Lo que sí reconozco es lo que estoy viendo. Y eso es irrefutable. Ese retrato robot que hay ahí, las manos le llegan a las rodillas. ¿A un oso le llegan las manos a las rodillas? No, querido amigo. El oso no puede flexionar así las manos. Y además este señor, que lo tuvo a escasos metros de su cara, define perfectamente lo que estáis viendo ahí. O sea, no se equivocó. Y a día de hoy, eh, las, las últimas declaraciones que este señor tuvo, o sea, dio, perdón, dio, lo dio a la BBC. ¿Y sabéis lo más curioso? Que sigue manteniendo la misma historia. ¿Sabéis que las historias con el tiempo evolucionan? Pues este señor sigue manteniendo la misma historia. Y ese es el retrato robot. A mí eso no, me parece un oso. Un señor reputado alpinista que no le hace falta decir tonterías para ganarse la vida y que nunca más le dio más importancia, no le dio bola a nada de esto no, simplemente dijo que lo vio ya está y tomaron unas declaraciones en su momento pues fue algo mediático pero este señor se dedicó al, alpini, a, al alpinismo el resto de su vida él se ganó la vida con esto qué curioso, ¿Por qué todos los alpinistas que van al Himalaya incluido Jesús, Jesús Calleja yo no sé si él se lo encontró, pero Jesús Calleja, que es un, un aventurero, alpinista, español y tal, eh, en algunos de sus programas de televisión, un canal de televisión, él dice que esto es muy serio, que esto, esto es muy serio allí en el Himalaya. Esto no, no se juega con esto. Con esto no se juega. Hay un testimonio de Nepal, si no recuerdo mal, que eh, él... Este señor estaba con su familia en una casa de estas de, de las que tienen ahí en el Nepal, con, con piedrecitas, con un chamizo, y entró una pareja de yetis. No los agredieron. Y llevaban una cría. Estaron tres yetis por la puerta. No los agredieron, se acercaron al fuego. Fue, fuera había un temporal brutal. Cogieron comida de la despensa, fueron a la despensa, buscaron, la familia se quedó aterrorizada, quietos, y el Yeti, supuestamente el macho, porque era de mayor tamaño, le puso la mano en el hombro al padre de familia, como diciendo, gracias, hasta luego, y se fueron por la puerta con el temporal que había, fueron buscando comida, tiene su lógica, bueno, esto puede ser una leyenda, pero esas de, estas declaraciones que os estoy diciendo no lo voy a poner porque no tengo derechos de autor de la BBC, pero lo podéis buscar en la BBC. Esto está, estas declaraciones. No creo yo que la BBC le interese hacer un poco de fábula de todo esto. No lo sé. Pero ahí está la leyenda. Esto ya os lo, lo dejo un poco a vuestra elección. Faltan muy poquitos minutos para irnos a el directo del canal EBLV Live. Os voy a poner aquí el enlace, si os parece bien. Pero antes de irme, quiero daros una breve noticia sobre este hecho del de Yeti. Se sabe que en el año 2016, es decir, hace dos años, y en este año se va a publicar las imágenes que se han obtenido obtenido perdón y resultados genéticos. ¿Vale? Resultados genéticos. Y vosotros diréis, ¿y esto dónde está? Bueno, esto lo pusieron y eh, lo, lo emitieron en una cadena de televisión china y esto eh, ocurrió en, eh, en el Himalaya, en la zona del Nepal, donde el gobierno, el gobierno no, los investigadores chinos, quiero decirlo todo de carrerilla para irnos pronto, los investigadores chinos tuvieron acceso porque detectaron que desde el año 2015 habían pisadas y había robo de comida en algunas casas y pequeños, pequeños hurtos, pequeños saqueos de comida. Las autoridades del Nepal, eh, pues bueno, tomaron cartas en el asunto y directamente dijeron, no, es que es el Yeti, o sea, es que es el Yeti, o sea, no es que nadie venga a robarle a este señor o a esta familia, es que es el Yeti. ¿Os imagináis esto? Un gobierno diciendo que es el Yeti. Bueno, no contento con esto, pidieron colaboración porque el gobierno del Nepal pues, no tiene muchos adelantos. <coughs> y al gobierno central chino pidieron una serie de ayudas. El gobierno chino envía a Nepal eh, pues una serie de científicos, fotógrafos, ingenieros, eh, en fin, enviamos pues, un grupo multidisciplinar y los mete en el Nepal con un presupuesto concreto. Bueno, estos señores se tiran entre 6, 7, 8 meses buscando al Yeti. Y no con todo no con todo esto que os estoy contando, es muy curioso porque colocan unas cámaras con sensores de movimiento y detectan un movimiento. Fotografían a un supuesto animal. Este supuesto animal lo han, eh, lo han catalogado como un Yeti. Como un Yeti. ¿Vale? Es pues un yeti, es un sasquatch, es un abominable hombre de las nieves. Y lo que dicen, pues bueno, a través de la televisión china, es que no es tan blanco como se cree. No es copito de nieve. ¿eh? Tiene un color parduzco, ¿eh? un poco pardo. No es blanco exactamente, no es blanco del todo. Y perfectamente no es un oso. Y esta fotografía, por eso quería volver a esta fotografía, esta fotografía que os he puesto aquí, ¿eh? es lo que supuestamente ha fotografiado el gobierno chino. Vale, dicho esto, teniendo esta imagen en la retina, en este año 2018 se van a, a lanzar a nivel internacional, cuidado con los chinos, que los chinos van pisando fuerte. ¿eh? Los chinos en estos últimos 20 años o 30 años han pegado un avance, en todos los sentidos, brutal. Yo la verdad es que son dignos de admiración, ¿de acuerdo? Van a lanzar una serie de análisis genéticos porque cogieron pelo. Cogieron pelo de la zona. Y no solo eso, sino que hay imágenes que las van a sacar públicamente en el año 2018. Es decir, estamos en el 2018, esperemos que no tarden mucho. Así que, dicho esto, vemos las dos caras de la moneda. La cara que dicen que es un oso, la cara que dicen que es un oso hibridado con otro oso y otro oso, y que sacaron un análisis de un oso de hace 40.000 años, ya me dirás tú que hace un oso de 40.000 años aquí en, en medio de todo esto. No lo sé. Y luego, por parte de las autoridades chinas, dentro del, de, del Nepal, con la autorización del gobierno de Nepal, están pendientes de sacar una serie de fotografías en color, ...y una serie de análisis genéticos de un puñadito de pelos... ...que se encontraron en la zona de las fotografías... ...y que el color corresponde a las fotografías que hay. Así que chicos, aquí tenéis las dos partes servidas. Por un lado es un oso, un híbrido un de hace 40.000 años... ...y por otro lado este señor que os he enseñado la fotografía... ...afirma que él lo vio y luego en el año 2016 se confirma por parte del gobierno chino que es que no es que lo hayan visto, es que lo han fotografiado y van a desvelar seguramente en este año esos análisis. ¿Os imagináis que resulta que es que es un homínido realmente? No un homínido, es decir, no un eslabón perdido del que esté emparentado con nosotros. Quizás un ancestro o que evolucionó de un ancestro o quizás sea familia de los primates y que sea una evolución superior y que, eh, no lo sé, esté en el Himalaya. Os digo una cosa, el Himalaya, toda la zona del Himalaya, lo podemos ver en fotografías documentales, qué bonito, pero es una zona inhóspita. Es que estamos diciendo que, que las zonas más bajas donde vive la gente normal es a 2.000 metros, a 2.000 metros. Hay poblados a 3.500 y 4.000 metros. ¿Quién va a ir a, a esa altitud? ¿Quién va a ir? Nadie. Nada más que gente pues, que quiere ir. En fin, chicos, yo esto no lo sé. Así que, eh, dicho esto, dejamos aquí pues, este directito. Os voy a pasar el enlace del eh, programa donde voy a estar con Alba y con eh, Paloma. Os lo dejo aquí precisamente y prácticamente, pues bueno, terminando aquí, vamos a empezar allí. ¿De qué vamos a hablar? Pues bueno, ellas van a hablar. Yo voy a estar con ellas, también voy a hablar un poco, evidentemente, de los miedos y las fobias. ¿eh? Cosa más curiosa, ¿verdad? Pues bueno, yo os espero allí. Eh, ahora, nada, en breves minutos, acabando aquí, pues bueno, os vuelvo a pegar el enlace, chicos, ahí lo tenéis y nos vamos todos a EBLV Live, que es, el, bueno, es este mismo canal, pero en live. Así que nos vamos para allí, chicos, muchísimas gracias por eh, atender este vídeo y por vuestra paciencia, porque ayer se cortó y bueno, este vídeo pues no iba a durar más de esto de 20-30 minutos entre ayer. Y hoy. Así que chicos, un beso, muchas gracias y ya sabéis, sacad vuestras propias conclusiones. Hasta luego.